Porque el tema es que no hay por no ningún hay lado y los nada. chicos de Mendoza y de Argentina están como locos y tienen razón. Le vamos a preguntar todo, Isabel, estamos en un kiosco acá en plena Peatonal y San Martín. ¿Qué tal, Isabel? ¿Qué tal, buen día, ¿qué tal? Mucho gusto, bien. ¿Qué pasa? Resolvemos este problema con las figuritas del Mundial, ¿qué pasa? No llegan, no hay caso, no llegan, no llegan, llegaron un poquito hoy y ya se agotaron. Por ejemplo, ¿cada cuántos días te llega? Y llegaron hoy... Y anteriormente, el sábado pasado. O sea, el... ¿Toda esta semana no tuviste figuritas? Toda esta semana nada de figuritas. ¿Cuántos paquetitos llegan cuando fecha? llegan? Por lo, por lo menos 10 días para atrás tampoco había. Y nos dieron dos paquetitos, o sea, 50 sobrecitos. ¿Cuánto te dura? Nada, no duran nada. si sí. Todo el tiempo están buscando a los chicos, más lo que te dejan encargado no, no, no alcanzan para nada. Y lo que tampoco llegan son los álbumes. ¿Y el álbum desde cuándo no te llega? El álbum nos entregaron dos veces, al menos yo conseguí dos veces. ¿no? ¿Dos veces desde que lanzaron todo sí, esto? Sí, dos veces nada más. Bueno, bueno, les digo que la gente recorre, recorre, porque esto pasa para todos los kiosqueros por igual, ¿no? Para, la, Perdón, la gente que vende diarios y revistas. Sí, sí, sí, nos pasa en todos los, los kioscos, estamos con ese tema. Le vendemos figuritas a Panini todo el año. Y somos los que menos recibimos. Ahora les quiero mostrar esto. Este es el cartel entonces que vas a encontrar en todos los kioscos. No quedan figos ni álbum del mundial. Ni, eh, ni álbum del mundial, digo. Pero miren esto. Esto que ven acá es el juego de cartas coleccionables del mundial. Y por acá, esto que ven acá es el juego de cartas, pero que ya viene con, el, con la cajita. Eso es lo que están vendiendo por ahora y eso sí hay en los kioscos. Contanos qué es una cosa y qué es otra. Y la cajita comprende de 32 cartitas sin repetir. Y los sobres, son cinco sobrecitos que van, se van juntando para llenar el resto de la caja. De eso no hay problema y les llega no, bien. No, de eso no hay problema, hay cantidad. Ahora. A la gente y a los chicos. ¿Le interesa esto? Y ahora hay padres que están decididos a comprar eso, porque entre que no consiguen el álbum, le sale mucho más caro, entonces deciden eh, comprarle las cartitas. Pero las cartas, por ejemplo, en la caja sale 650 pesos y eh, las coleccionables, que son como las Fortnite y todas esas, 150 pesos. Exacto. Bueno, eh, para decirle a la gente que se va a cansar de buscar figuritas y que no va a llegar. Por ahora nada, no bueno, sabemos cuándo, nos avisan un día antes, nada más. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? porque decían que por ahí la semana que viene había Panini eh, distribuido una cantidad importante en los kioscos, sí. pero la verdad que no hay nada de oficial por eso, sí. que por ahora no se consiguen figuritas, que no se consigue algo, ni que las figuritas llegan cada muchos días a cada uno de los kioscos y la verdad que son muy, pero muy pocos. Paciencia Mala para suerte. los grandes y chicos. Mala noticia. Paciencia sobre todo. para los chicos que claro. piden, que piden. Definitivamente, gracias, Marcelo. Para los grandes también, ojo que hay muchos grandes que les encantan. Sí, sí, acá hay varios, acá Ay, hay varios que están a ver, acá tengo uno. Están ¿Sí? El <risa>